¿Qué tal muchachos? Ha llegado el momento de poder presentar un mazo temático de Guardianes de la Galaxia Primero que nada muchachos darle el agradecimiento a Braude quien ha sido quien ha armado este masito La verdad está bastante bonito y cuando les digo temático de Guardianes de la Galaxia Es porque tiene varios personajes de Guardianes de la Galaxia aquí, no solamente a Nebula Sino también lo tiene a Rocket Raccoon, Star Lord y Gamora lo que me gusta de este masito muchachos es que tiene varios elementos estratégicos en este caso estamos viendo que tiene disrupción con magneto por ejemplo también tiene pues counters ahí con encantres ¿no? para silenciar a todos los que son efectos continuos que hay muchos en este juego ahora en este meta, pues también tienes acá a tormenta para que hagan el función de bloqueo de ubicaciones con profesor X Spider-Man. también ahora que se agrega como una alternativa a profesor X también si en caso no lo has robado tienes a Daredevil para poder ver la jugada del oponente en turno 5 y según eso tomar mejores decisiones también así que eso es bastante genial y aquí muchachos nos vamos a la sección de reemplazo seguramente acá me preguntarás tío yo no he comprado el pase de temporada por cuál carta podría reemplazar a nebula bueno acá podrías reemplazarlo por Sunspot, pero la verdad yo te diría que nebula es muy importante en este mazo ya que gracias a su presencia de nebula es muy posible que puedas tú activar al rocket raccoon puedas activar a Starlord puedas activar también a gamora por ejemplo no o sea son cartas que dependen bastante de nebula para ejercer la presión de que el oponente juega en esa ubicación Para que tú estés jugando Estas cartas ahí Y activarlas también Ahora por otro lado Si me preguntas Lo de Jeff ¿Cómo haces para conseguir Una carta que sea de Reemplazo de Jeff? Acá tienes pues Algunas opciones En este caso Vas a tener a Lizard Que es una buena carta Generalmente tienes que tratar De, de ver eh, Dónde va a jugar El oponente Menos cartas O de manera incompleta En esa ubicación Para que Lizard No sea afectado Con el menos 4 de poder ¿Verdad? Generalmente Lizard Lo vas a querer jugar Seguramente con En la ubicación Que estás queriendo Bloquear con Tormenta ¿no? Ahí de repente te puede ayudar bastante Lizard O de repente en la ubicación que estás jugando con el, Donde juegas Spider-Man ¿no? Si juegas Spider-Man en turno 5 Pues te da la chance que puedas poner un Lizard ahí Haciendo que el oponente no pueda jugar ninguna carta Igual es muy buen poder que puede tener Lizard Y hacer de que puedas ganar esa ubicación Y otra recomendación que les puedo Hacer también muchachos es a Scarlet Scarlet es una gran carta también que lo que hace Es reemplazar esta ubicación con una nueva Al azar, entonces qué va a suceder Muchas veces tenemos ubicaciones desfavorables A veces sale en alguna ubicación la verdad que Mata totalmente la estrategia del mazo Entonces ahí es donde se encuentra Scarlet para poder ir directamente Y poder cambiar esa ubicación Donde puede que haya una posibilidad también que nos pueda favorecer ese cambio Y así podamos seguir para adelante Y ahora pasamos con la explicación del masito. bastante rapidito Y hemos explicado muchas cartas de acá anteriormente en otros videos muchachos Así que ya saben que Nebula acá es una muy buena carta Es la carta central y eje de este mazo Porque hace que se puedan activar también otras cartas de los Guardianes de la Galaxia ¿Verdad? Así que esta cartita de acá la verdad es muy importante Importante y les sugiero que puedan comprar el pase de temporada para que este masito sea realmente fuerte con la presencia de Nebula ahí luego aquí nos vamos con el Rocket Raccoon que esta es una carta también bastante buena de coste 1 pero puede llegar a tener 4 de poder es un gran poder que puede tener y que generalmente si no robaste a Nebula lo puedes utilizar seguramente con Tormenta o de repente en un turno final con Gamora tal vez después de que lanzaste un Spider-Man y bloqueaste una ubicación pues te va a ser más fácil adivinar en qué ubicación va a jugar el oponente y ahí lanzar Gamora y el Rocket Raccoon si es que hace falta para poder ganar por una gran cantidad de poder y ahora nos vamos con Daredevil, que esta carta te va a ayudar a ver lo que el oponente va a jugar en turno 5 y con eso le puedes lanzar de forma eficiente un Profesor X, un Spider-Man de repente o por ahí de repente hasta una Gamora para tratar de ganar por diferencia de poder ahí, y ahora nos vamos con Star Lord muchachos, una carta de coste 2 pero que puede llegar a tener 5 de poder o sea prácticamente es como si fuese un Lizard pero sin las penalidades pero acá también la sinergia va a funcionar muy similar al Rock el Raccoon, igual incluso ¿no? Eh, con Nebula va a sinergiar, va a sinergiar con tormento con Spider-Man también, así que es una gran carta que tiene que estar en este masito y funciona muy bien, luego nos vamos con Armor que esta carta más que todo es la protectora de Nebula de Rocket Raccoon que son tus costes unos muy valiosos sobre todo si Rocket Raccoon se activa lo vas a querer proteger de todas maneras aquí con Armor, otra forma también de utilizar Armor acá va a ser con Magneto de repente por ahí eh, lo utilizas también Armor para proteger a Magneto de un Shang-Chi así que también ese tipo de cosas te pueden servir y puede desempeñarse muy bien ahí Armor, y ahora nos vamos con muchachos que debido a la habilidad que tiene Jeff tiene mucha versatilidad en este mazo, se puede jugar en ubicaciones donde no se pueden jugar cartas se puede mover en ubicaciones donde no se pueden jugar cartas, se puede jugar eh, dentro de la ubicación que está bloqueada por Profesor X o que está inundada por Tormenta o sea acá Jeff es una maravilla y por diferencia de poder a veces no por esos tres puntitos que te está dando Jeff ahí de poder terminas ganando la ubicación y ahora nos vamos con una de las cartas que tiene función de bloqueo, en este caso estamos hablando de Tormenta esta carta que es muy buena muchachos vamos a inundar una ubicación y ya no vamos a dejar que el oponente juegue el siguiente turno ahí ¿verdad? porque esto se bloquea, se inunda entonces acá lo bueno es que si en caso no te fue suficiente el poder que pusiste en esa ubicación de repente Jeff o la misma nebula turno tras turno te puede lograr apalancar digamos en poder para que puedas terminar ganando ahí. Lo otro bueno que tiene Tormenta es que se pueden jugar en ubicaciones que sean desfavorables tanto para ti y al oponente también a veces hay ubicaciones que son con negativos por ejemplo, menos 2, menos 3 el oponente no juega nada ahí entonces ahí es donde tú tienes la libertad de poner tu primera carta que en este caso sería tormenta y digamos que el oponente solamente le quedaría el siguiente turno para poder poner lo más valioso que tenga para poder ganar en esa ubicación y ahí tú ya tienes ventaja porque puedes tirar pues el Star Lord, puedes tirar el Rock el Raccoon de repente no o la misma Nebula y puedes tratar de fortalecer en poder esa ubicación ganándola fácilmente y aquí seguimos con otra carta de bloqueo también que vendría a ser Spider-Man muchachos y acá se sugiere fuertemente que Spider-Man se juegue en turno 5, muchas veces Spider-Man se juega como una alternativa cuando no se encuentra Profesor X. Lo otro bueno que tiene Spider-Man sobre lo que no te da Profesor X es que tú puedes seguir jugando en la ubicación que ha bloqueado Spider-Man. Pero el problema está en que pues también el oponente puede agregar cartas en esa ubicación. Ahí viene la diferencia entre Spider-Man y Profesor X. Pero hay momentos donde la verdad sí va a ser bastante necesario que juegues Spider-Man en lugar de Profesor X. Ahí seguramente los gameplays van a ver algunos casos. Pero la verdad Spider-Man acá es una gran carta para poder eh, resolver digamos ciertos temas de bloqueo si en caso no robaste a Profesor X y ahora nos vamos con Encantres muchachos una carta de silencio, una carta counter bastante buena también que te va a ayudar a poder silenciar muchas cartas útiles en este metajuego, en este caso ya sabes hay un montón de mazos que están llevando Darjo que están llevando Cera, están llevando Sandman, están llevando gemas del infinito no en este caso la gema del alma creo que es la que suele eh, bajar el poder, entonces ahí tienes un montón de opciones por las cuales podrías utilizar Encantres, silenciar al oponente y ganar en ese lugar, vamos con Profesor X, otra carta de bloqueo También, bastante sencillo de jugar Generalmente donde hay un lugar libre Pues ahí juegas a Profesor X y tomas esa ubicación Y la ganas generalmente Acá pues eh, tienes a Jeff como respaldo Si en caso por ahí te faltaban uno o dos Puntitos de poder para ganar en esa ubicación Ahí tienes a un Jeff Para jugarlo sobre un Profesor X y terminas ganando Y sin problemas, recuerda que acá tienes Varias cartitas útiles que además de Jeff Puedes jugar en turno final, tienes a Jeff Y tienes de repente encantres. O tienes a Jeff de repente con Armor, con y tienes una combinación buena también para el turno final Así que lo bueno de Profesor X es que te da cierta versatilidad Para poder, digamos tomar una ubicación y solamente concentrarte en ganar alguna de las otras dos ubicaciones que quedan, además que tienes a Dar débil acá que va a ayudarte a jugar de manera muy eficiente a Profesor X también luego nos vamos con Gamora muchachos Gamora es una carta de coste 5, una muy buena carta también acá para poder sacar un gran poder, sobre todo que esta carta o bien se juega con Dar débil o bien también la puedes jugar en turno final si de repente no quieres arrastrar nada con Magneto ¿no? de repente tienes a Magneto y a Gamora acá y prefieres mil veces no arrastrar cartas de coste 3, 4 porque que de repente eso te haga perder en ambos lados entonces acá lanzas a Gamora puedes lanzar a Gamora con Rocket Raccoon y sería prácticamente si llegas a acertar en la ubicación donde juega el oponente que normalmente va a ser así en turno final pues puedes llegar a acumular 16 de poder en esa ubicación lo cual es bastante respetable o sea estás hablando de un poder muy muy alto o sea mucho más alto que un Destroyer sin tener ningún tipo de consecuencia así que por ese lado Gamora acá es una gran alternativa también de turno 6 Ahora nos vamos con Magneto, una carta disruptiva bastante buena muchachos Que generalmente lo que va a hacer es tratar de trasladar algunas cartas de coste 3, 4 A la ubicación donde se encuentra Magneto Haciendo que puedas ganar en las ubicaciones donde removiste esas cartas Muchas veces se juega también con Tormenta no Hace una sinergia con Tormenta porque en turno 4 Generalmente eh, donde ya se va a inundar la ubicación Es donde el oponente te está jugando cartas de coste 3, coste 4 En esa ubicación de ahí Haciendo posible que cuando tú lances a Magneto Neto en turno final, mueva esa Carta de ese lugar y ahí pues eh, Simplemente te garantice digamos La victoria en esa ubicación donde se encuentra Tormenta, y listo muchachos Hemos terminado con la teoría y ahora sí Comenzamos con los gameplays Oye ha bajado un poco Pero los precios de las cosas No es que no bajan de un día para otro Demora Demora en bajar eso una vez, que, una vez que eso sube Es como acá en Perú también Hubo un tiempo Hace unos meses atrás Que las cosas también comenzaron a subir bastante Y tardó en que bajaran un poco eh. No es de un día para otro eso que baja Demora, toma su tiempo Oye, acá está mejor tirar esto Ya tengo un Jeff de paso ahí Le quito la chance de poder este duplicar Me gusta Claro, ahorita de nada vale que, que, el, que el peso, no sé, que baje. Que baje 100, 200 pesos y las cosas igual siguen, van a seguir estando caras. Porque si baja de esa manera, también probablemente se va a dolarizar todo. El pase de batalla en Steam me sale 2.200 pesos. O sea, prácticamente te está saliendo 4 o 5 dólares. Ya. Yeah. A ver, acá señor... Todo se va a mover al fin, de, al fin de cuentas, ¿sí o no? Todo se va a mover a fin de cuentas, todo se mueve menos Jeff. Este man acá no va a jugar nada, este va a jugar en otro lado seguramente. ¡Ah, bien! <risa> ¡Vamos, perro! ¡Vamos, bien! Se ha ido regulando... Claro, es que el mismo mercado es el que se encarga de regular esas cosas con la oferta y la demanda. Ahí no hay nada que papá gobierno entra a regular los precios. Que mira, que estás vendiendo muy caro, que tienes que bajar tu precio. No, no funciona así la vaina. A ver, señor. Oh. spider-man Spiderman... Spider-Man, Spider-Man y Spider-Man ¿Dónde te pongo Spider-Man? Porque si lo pongo en Gran Central Puede impedir que juegue algo al medio Y tratar de reubicar toda a la derecha En todo caso Yo creo que él va a jugar a la derecha Para, para que Nebula no se bostee, ¿no? Ya. Vamos jugar a jugar Spider-Man ahí. Spider está aquí. Lo que tú no sabes es que Jeff se puede mover, perro. Bien, magneto. Uy. Uy, uy, uy. Ya, pero ahí trajemos, traemos al Darfo. Mira, magneto... Chulísimo el magneto, viejo. Chulísimo el magneto acá. Rechulo el magneto acá, viejo. es más, quiero asegurarla. Ah sí, esta Z ya está creo ya hay que, hay que tener cuidado con el Shang-Chi nada más Vamos A ver Es que este Aquí en Chile igual estaba con la inflación Y se ha ido regulando ¿ja? A ver espérate, permíteme que se termine este juego primero A ver Aguanta eh Listo Ahí se va, ahí se va a <risa> Ahí lo desinflamos Por si acaso estamos defendiendo de un Shang-Chi Doctor Doom Let's go baby Ganamos en todos lados Toma perro Muchachos no se olviden ahí de visitar Las redes sociales, Se tienen el youtube Tienen el canal ahí este Oye este pata, mira, mira qué qué vulgar este huevón con su Con su nombre y no lo banean por eso O sea no le hacen que le cambien de nombre Se supone que está totalmente eh, Transgrediendo Las reglas y las normas de este juego por más que se ponga, por más que se quiera hacer el, el inteligente poniendo sus numeritos y sus símbolos de dólar, igual se entiende lo que dice ahí. Ok, esto por acá. Ah, verdad, acá la puedo poner a nebula sin problemas. El, el tema que es que Star Gloria no va a funcionar tanto como yo quisiera. Bueno. Ja. Ah, Busay. Ah, güey, está bien. Está bueno. Está bueno. Vamos por acá. Vieron que Thanos no es malo, dice. <ríe> ya, tormenta va ahí. Tenemos a estar perfecto. Perfecto, está muy bien. <ríe> Debería ser todos estos dos acá de repente. Tengo dar débil viejo Y tengo una nebula que constantemente se está Bosteando ahí Yo no sé si él vaya a jugar algo a la izquierda Pero Siempre va a estar preocupado en eso Y acá tengo para hacer cuánto de poder, 8 de poder en total ¿no? Mm, ya yeah, ok Quiere decir que ha tirado algo débil Ahí ese lado el medio Algo débil ahí Lo Crawler ya Dice no, si ya me das algo fuerte me largo Ok. Ya, acá venimos entonces con la mirada de Dark Devil. La única jugada que, que, que buena que tengo acá es tirar Spider-Man al, a la derecha. Y luego Magneto nomás, pues, ¿no? Dependiendo que más salga, pues Magneto. No hay más. Esa armor dice. Es mía, viejo. Me he casado con ella, eh. Hermosa. Me salió el día viernes en stream. Ahí me salió Estábamos haciendo ya varios Creo que ha sido justo al sexto split O sea, exactito me ha salido ahí Ahí nomás se queda Ahí a la hermosa, viejo Ahí nomás se queda Mi mejor variante Mi mejor split hasta el momento ¿Qué tienes acá? Blue Marvel Ya Igual acá no juegas Le tiro puedo tirar en cantres Y EGG, creo, ¿no? Va a tratar de buscar high roll a la izquierda, él. El Nightcrawler puede pasarse a la derecha incluso, pero no va a servir de nada. Es más, ni siquiera podría highrolear a la izquierda un Doctor Doom porque no tiene el nowhere ahí. Es eh, la parte bonita. Es muy posible que tenga un Jeff acá. Vamos a hacer esto. Vamos a poner esto por acá, sí. Por si en caso vaya a lanzar un Jeff. Porque tendría 3-2, claro. Llegaría a empatar, menciono. Y ya estamos ahí. ¿Es más su cerebro 2? Pues, ¿verdad? Ahora, si él quiere utilizar cerebro, no le va a salir acá tampoco la cosa, ¿verdad? Porque se va a high-rolear con el lockjaw. Aparentemente no le funcionaría. A menos que lo traiga, a menos que lo traiga lo high nomás. Ya, pues viejo, ¿qué puedo hacer ahí? Ya? Y eso ya es suerte, ya. Va a jugar dos cartas ahí. Va a buscar high-roll seguramente, viejo. Muy probable buscar high-roll ahí. Bueno, ya estoy haciendo todo lo que puedo acá, ¿eh? Ya. ¡No cerebro! Mira, ve, weón. Es que este es el puto colmo, weón. Ah, bueno. ¿Pero qué pasó acá? El cerebro... ¿Por qué? ¡Ah! Claro. ¿Por qué no jairoleó? Ah, ya sé. ¿Por qué no jairoleó? Porque Scantra simplemente le quitó el bosteo a los demás y lo dejó como a Blue Marvel con el máximo bosteo, ¿sí o no? Claro. Por eso es que no fue que... Por eso es que no jairoleó, pues. O sea por eso es que el cerebro no funcionó Claro Blue Marvel acá le quita el bosteo a todos Y se queda con el máximo poder Blue Marvel Entonces ahí es donde todos pierden Menos mal Oye y este man de acá con, el, con su nickname ¿Qué onda viejo con este bro eh? Está loquillo eh Eso fue lo que pasó ahí eh. El embaku por qué no cambió no los... No, el embacu parece que... Es, no sé, ¿por qué no cambió el embacu, verdad? No sé. No sé si habrá cambiado o no habrá cambiado. No me, ya no me percaté de eso ya. Miré cerebro nada más. Ah, claro. Es solamente uno nada más. Lockjaw solamente cambia una sola vez nomás. No te cambia todas las veces. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Tan nerfeado, pues, viejo. Es que como ya uno... Como ya nerfean todas las semanas. Están haciendo cambios. ota, viejo. Ya uno se confunde también. A ver, señor. Todas las ubicaciones van a cambiar. Vamos a poner eso por acá. <risa> Todos los toda la semana están haciendo ajustes aquí, ajustes allá. Así que uno ya está confundido, pues viejo. Ya estás acostumbrado a ver la habilidad de una manera. Después te cambian de pronto los stats, se cambian la habilidad. Todo valió ahí, viejo. Acá podría tirarlo a. Porque igual esto va, esto va a cambiar supuestamente. Y si no cambia, se mueve igual el Jeff. No hay nada que perder ahí. Me gustaría que salga a dar débil acá aún. Mira, claro. Él pone ahí porque sabe también. Sabe también muy bien. Sabe muy bien este perro que eso va a cambiar. Claro. Ah, no. eh, ah, te jodiste. Ahora es que se trae eso, viejo. El problema acá... Claro, esos se quedan jodidos. Tengo cartas bajas acá porque... El... Ya, claro, puedo poner Gamora... Ya, ya está bien, está bien, está bien, está bien. Puedo hacer esa jugada. Puedo poner Gamora a la izquierda. Y Magneto a la derecha en todo caso, pues. Y eso sí la hace, sí la hace bien. Como tengo Armor acá, estoy protegido. A mí me dan a nerfear, dice... Quién sabe, viejo. En cualquier rato, de repente, con un pusteota sale algo sin sombrero. Uy. Ya, Magneto está perfecto acá. Magneto está perfecto acá, viejo. Voy a jugar Gamor aquí nomás. Vale, pedime que voy a poder usar Magneto, porque si no... Me voy a la berenjena acá. ¿Esto puede llegar a 12? No, esto es mejor que Star-Lord y el otro man, ¿no? Ah, miércoles, ya bueno. Ángela, Nebula. Mira, me gusta lo que está pasando acá. Aunque si este man sabe. Si este man realmente sabe. A ver, espérate, quiero ver si hay otra opción acá. Claro, Nightcrawler lo va a mover para poner algo al medio Uy, Magneto no va a poder funcionar Probablemente acá, esto es mucho poder O sea, yo puedo hacer esto, esto Y esto, ¿verdad? Y acá encima esto ¿Cuánto tengo acá de poder? 5 Más 4, 9 11, 14 Este man le quita 2 acá, pero el problema Es que lo que... Ah, madre! Pero no, pues Quiere decir que... ¡Ay, qué complicado! Sí, un auto puede ser bueno a la derecha. Ahora, yo sé que él... A ver, espérate. Igual es que tiene esa carta ahí. No sé qué diablos va a lanzar. Bon. Voy a perder 8 cubos mal acá. Bon. Tiene dos cartas en la mano nada más. O sea, por eso, si mueve Nightcrawler... El problema es ese, que si mueve Nightcrawler a, a la derecha... Voy a Nightcrawler a la derecha, no me deja arrastrar nada con magnetos Si no hubiese lanzado Nightcrawler te la, te, te la juego con los ocho cubos Pero ahorita ya estaba bien difícil Se siente vigoroso, viejo, se siente risueño Alegre, todo se siente dice. A ver, eh, Starlord Jeff Ya comenzamos entonces con esto Por aquí Tormenta Todo viejo, todo sale, todo sale, todo sale Ok, Mr. Fantástico hay respuesta, sí hay respuesta Muy bien, hay respuesta Vamos por acá Uy, titán Pues a mí la verdad no me conviene mucho Creo usar titán acá Puede ser que le convenga más a él que a mí Yo solamente tengo una sola carta nomás ¡Hala! Cuidado, eh Hay que tener cuidado ¿Tienes un mazo para Galactus? Sí, ándate al canal de Discord Pon este apartado metadex Y ahí vas a poder ver todos los comandos todos los eh, mazos que hay de Galactus Tienes que buscar nada más Pero ahí hay bastantes mazitos de Galactus Ok, esto por acá No quiero usar encantres todavía, viejo Oye, man, este está loquillo, eh Ya, mejor creo que vamos a utilizar esto. Para poder poner encantre después, creo, no sé. Porque sí, el eh, profesor es muy arriesgado acá lanzarlo. Oh, Claw. Ok. Ahí está encantres, viejo. Ahí está encantres. Ahí está mi amor. Ahí está mi amor. Es que va a depender lo que él tenga acá. ¿Qué tendrá este? Debe tener... Mmm, Vamos a jugarle así nomás. Pues, pues, si tiene, Ya claro, una forma de poder evitar esto es tirar esto de acá. ¿sí? Claro, acá tenemos 9 de poder en total. 10, ¿verdad? ¿Tiene una forma de poder ganarnos acá? ah, Y encima él sale primero. Se va a bostear. Él puede llegar a 10. Yo llevo igual a 11. Si tira Spectrum a la izquierda. Igual tenemos 11 de poder acá. No, en realidad tenemos 10 nada más viejo. Red con Onslaught No me ganaría igual Tendría que poner esto Uy pero el problema es que si sí me Claro, claro, claro, claro Tienes razón acá ¿Qué es lo otro que puedo hacer? Si yo tiro a la izquierda todo No, me va a ganar igual viejo Ya, vamos, vamos, no importa, vamos. Así está, como Dios manda, vamos. Ya, se le saca eso, se le saca el otro. Va, si, tiene, si tiene la cosa esa ya perdimos igual, pero bueno. Ant-Man. Debe tener acá el... ¡Oh, toma, perra! ¡Au! Ya, viejo, pero pudo haber sido también el Omega, ¿eh? Ah, Dardevin no era más poder. Bueno, ya, si sí, tienes razón, era más poder. En ese estaba, estaba, jugué, hice la jugada de último minuto, eh. Pero si sí, tenías razón. Tres veces, eh. Tres veces, ah. ¿eh? Nos está tocando el mismo. Mmm. Como el primero que hice en Nebula. Qué bueno, viejo, está subiendo. A su madre. Mm, okay, vamos a hacer esto por acá. Vamos a hacer, vamos a, vamos a, uy, pude haber sacado arma ya. Yeah. Bien. Vamos a ver. ahí? es un poco más difícil que me pueda alcanzar ahí yo tengo la prio ¿no perro? no, acá no me sirve tirar ahorita profesor X aún quiere hacer ahorita el modo probablemente vamos a ir agresivo eh vamos Varió entre el Cera Control y Sirve Surfer. Yo estoy con el primero que hiciste. Trabajo en 81-82, dice Río, Muy bien, Río con, con paciencia nomás, viejo. Hoy no hizo nada, eh. Lo dejo ahí nomás. Pero eso quiere decir que puedes perder... Um... Yo puedo tirar esto acá. El tema es la cantidad de cartas que él puede... Ah, no, no, no, no. Ahí estamos. No gano nada poniendo Spider-Man izquierda, si es que él me juega a modo ahorita. Mejor una vez le bloqueo a la derecha. ¿Ves? Igualito, eso no, no, iba, no iba a hacer ningún tipo de efecto ahí. Ok. Habla ah, Nacho lindo, ¿cómo está, ah, viejo? que dice, Muy buena. Ahí sale modo, ¿ves? Eso no lo podía evitar. Ya. El Wolverine sí, sí, sí. se va solamente al. Qué suerte, on. Lo hubiese podido haber tapado. Qué oh, Ah, bueno, igual puedo. Y todavía.. Dentro de todo, aún todavía puedo ganar aún. A menos que la única forma que este pata me gane... ¡Tamadre! No puedo hacer nada acá. Está que lo único que tenga que pasar acá es que este pata tenga... A ver, espérate. ¿Tiene Apocalipsis? Está que si tiene Drácula, me voy, al, me voy a la B, ¿eh? Yo tengo buena cantidad de poder acá. Si tiene algo con lo que. Con lo que pueda él ahorita este. bostear. A Morbius. Pierdo. Es lo único. Tiene dos cartas. Tiene Apocalipsis y algo más viejo. Pero tiene Apocalipsis y sí, o sí. Vamos, vamos, vamos. Ya da ocho cubos. Ocho cubos, viejo, ocho cubos. ¡Oh! Ay, no, por favor. Tu amistoso vecino Spider-Man está aquí. Toma, perro. ¡Oh! Así se hace, perro. Eso, viejo. Victoria. Muchachos, luego de ver los gameplays, este masito a mí me ha encantado bastante. Es un masito bastante versátil, es un masito muy lindo porque tiene también a los Guardianes de la Galaxia, muchos de los personajes que se encuentran ahora juntos, inclusive cartas que yo no jugaba hace mucho tiempo. Creo que cuando recién comenzó el juego, en octubre del año pasado, pues yo jugaba, pues por ahí creo que jugué Rocket Raccoon, star lord Gamora también por ahí se jugaba, pero imagínate, volver a recordar esos tiempos pudiéndolo jugar de una manera más competitiva es bastante bueno. ¿Y quién ha logrado eso? Justamente lo ha logrado Nebula aquí. Si si ustedes quieren jugar este mazo ya saben cuáles son las cartas que necesitan pueden hacer algunos reemplazos pero recuerden que el problema de los reemplazos está que igual le están debilitando este masito un poquito O sea, quitan posibilidades estratégicas para poder tratar de ganar en situaciones más difíciles pero bueno si tienen cualquier duda o consulta ya saben que la pueden dejar aquí en los comentarios y también estoy de lunes a viernes generalmente haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti